Por una educación pública, popular, laica, no sexista. Con mejores condiciones para enseñar y aprender. El 12 de junio votamos a los consejeros escolares del TEP.